De la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y en más y más área ah, yeah. A través de la gran oscuridad ¡Gracias!